Bueno, people. hola, yo soy Luis y por si no se han dado cuenta, me han cambiado de casa. ¿Han visto esos comerciales de México donde hablan de la democracia y sus libertades? Si eres mexicano estoy seguro que sí. Bueno, aparte de que todos esos comerciales son una enorme estafa porque intentan relacionar las libertades individuales con una ideología política, para hacer estos videos se necesita mucho dinero. Los partidos políticos no siempre tienen el dinero necesario para hacer esto, aunque así lo parezca. Así que, por lo general, piden ayuda a alguien que sí lo tenga. En este caso, personas que tienen muchísimo dinero. Una gran diferencia que tiene el sistema político actual a de su madre ateniense es que, los griegos, para algunos cargos políticos, eran otorgados aleatoriamente para evitar o minimizar los efectos de la plutocracia. Los plutócratas son personas que tienen el dominio sobre una buena parte de dinero o de poder y se encargan de hacer eso, manejar y dominar el poder. ¿Cómo puedes evitar la influencia de estas personas tan poderosas en el sistema político actual? Al menos aquí en México, según Wikipedia, y yo lo puedo aplicar acá, es que se necesita simplemente una reforma a la ley de financiamiento de partidos que evite que el poder de un partido político recaiga en aquellos que lo financiaron. Este es realmente un video corto, solamente quería dar algunos puntos y pues nada, dejar un par de reflexiones, pero mejor te voy a dejar dos links en la descripción. Uno de ellos es de un plutócrata que se llama Nick hanaway y tiene este video que se llama Cuidado las masas de gente con trinches se acercan donde advierte a sus compañeros los riesgos del capitalismo en el que estamos viviendo ese capitalismo rampante en el que todos vivimos ahora bien si no entiendes mucho el inglés te voy a dejar este podcast de un chavo que se hace llamar Diego Dreft donde él le cebra los puntos de vista del Nick y los pone en su propia perspectiva lo cual para Latinoamérica, por ejemplo, sería de muchísima ayuda. Y bueno, chavos, pues nada, yo fui Dios Canauta y yo te nos vemos en la siguiente edición. Cuídense mucho.